como trabajadora de ex trabajadora de Ld le queremos pedir en nombre de todos los compañeros y a las marcas que por favor así como ellos exigían su producto puntual también nosotros exigimos que nos pagar nuestra indemnización es algo que nos corresponde como derecho por trabajarles 18 años y a nosotros nos ponían este presión a que sacáramos su producto a la fecha que ellos querían si sí, nosotros también les exigimos que por favor den nuestra indemnización que no es algo que nosotros les estamos pidiendo eh, porque se nos da la gana sino que es un derecho, es una obligación de ustedes exigimos a las marcas que por favor ellos tienen la capacidad de poder ayudar, de poder pagar esa deuda. Hagan cumplir esos códigos de conducta, que no se quede impune todo esto.